una vez ¿Eh? más, ¿cuál ha sido la estrella? La estrella, la estrella, la estrella, las rosas siguen, ¿Siguen siendo llegan, la estrella. Siguen siendo muy, muy, muy importante. Los ramitos de flor variada funcionan muy bien en todas, eso es decir, desde cestas hasta, hasta jarrones, etc. pero la, las rosas se venden muchas rosas en estas fechas, muchas, muchas, muchas. Y sobre muchas. todo porque comprándolo eh, con Javier en floristerías uh -huh. Mayo van a tener detalle.